Actualmente hay otras asociaciones civiles afortunadamente, en esos años creo que las de Ceprosok eran las únicas, después también tuvieron una revista. Hay que recordar que inicialmente el Ceprosok tuvo un periódico, el Civitas, pero se dieron cuenta que a fines de los años 50 y a principios de los 60 había todavía mucha gente sin saber leer y escribir, de allí surgió la idea de la radio. ...y en aquellos años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno federal... Eh, ...no dificultaban los permisos, de hecho a nadie se le ocurría pedir permisos de radio... ...entonces tenemos entendido que no fue de gran dificultad obtener el permiso... Eh, ...y posteriormente, bueno, pues la radio fue allegándose de personal, de algunos recursos... Eh, ...algunos cambios en su línea, en sus facetas... Y actualmente vemos cómo el gobierno federal no fácilmente da permisos. En los últimos años se han abierto una docena de permisos, pero muchos grupos más están transmitiendo sin permiso, o transmitiendo en internet, o bien con expedientes de solicitud, porque creemos que los movimientos de radios comunitarias ya nadie los para. ¿no? Es una experiencia exitosa en Sudamérica, en Centroamérica, en Las Antillas, en México no es la excepción. Aunque en México batallamos con una ley de radio y televisión obsoleta, que no permite eh, actuar con recursos a las radios comunitarias.